cosas más raras hacen ahí en el norte, ¿no? Para llamar la atención, unos se compran coches fosforescentes, ah. otros amenazan con cortar manos. Ah, ya de verdad no se casen entre primos. Güey. No salen bien las cosas. Pero bueno, dejemos en me paz está cayendo a este bien, candidato Leones. Y ahora estoy... vamos a hablar de idiotas. Ya le estoy hasta ¿Qué? agarrando cariño a Samuel, güey. Pues sí, sin duda. Pero bueno, es pasemos que... de esos... A otros idiotas, o por lo menos ideólogos de cosas extrañas. Eh, la bancada de Morena, ahí en Baja California, tiene unas ideas buenísimas. Cheque usted esta, a ver qué le parece. En Baja California Sur tenemos una gran oportunidad para dar continuidad a la cuarta transformación del país. Por ello, en Morena proponemos el impuesto solidario a las propinas. Entregando el 16% de nuestras propinas al gobierno, nunca más un gobierno rico con un pueblo pobre. Amigos no. y amigas meseros taxistas, vendedores ambulantes y todos no. los que vivimos de turismo, dejemos atrás el neoliberalismo sin corrupción. No. Ese dinero que aportaremos del impuesto a las propinas servirá para que cada día, con Morena, vivamos mejor. No. ¡Guau! Oh, ¿Qué? ¿Neta? Yeah. ¡Neta, neta, neta, Impuestos a las propinas. Ah, yo digo que, o sea. que mejor le pongan impuestos a los de Morena, no nada más por ser Exacto. de Morena. Exacto. ¿Qué es eso? ¿Sabes qué? Yo propongo otro impuesto. Un impuesto por ser chairo, no, necio, espérate, y aplaudir estas cosas. Espérate. ¿sí? Imagínate, eso sería nada más promover la evasión fiscal, ¿no? <risa> no alborotes. No empieces no, no a al, no alborotar no, no a, a la chairomaquia. De... Está bien, está bien. La chairomaquia, por cierto, es el fino arte de capotear a los chairos. Así como, <risa> como los toros, pero bueno. Yo siempre he sospechado que esto iba a suceder. Desde hace 40 años yo no dejo una propina. Es más, si alguien deja una propina en una mesa cercana a mí, yo la agarro para que no se la vaya a llevar el gobierno. Y me la guardo yo.